Vi esta película por primera vez hace un par de años y me generó un gran impacto. La historia es bastante sencilla y no se complica demasiado al momento de mostrarla, pero tiene elementos pequeños que la hacen más compleja de lo que aparenta ser. Los actores principales son John Casale y Al Pacino, dos grandísimos actores que ya habían trabajado juntos en El Padrino 1 y 2, como Fredo y Michael Corleone respectivamente. La historia se centra en Sony, un hombre que ejecuta el robo de un banco con su amigo Sao, Aparentemente todo iría como lo planeado pero hay poco dinero en la caja fuerte, así que todo se complica, pierden tiempo hasta que la policía se da cuenta y el robo se convierte en un espectáculo mediático. Esta película explora diferentes aspectos de distintos personajes, siendo el foco principal la desesperación de Sony por conseguir el dinero. Con el paso de la película nos vamos enterando el uso que le daría si todo sale bien al negociar con las autoridades. Sin embargo, primero ocurren algunas tensiones donde el personaje principal grita constantemente, ¡Ática! Así que decidí investigar y me encontré con esto la rebelión de prisiones de la cárcel de Ática. Resulta que hubo un motín en septiembre de 1971, ocurrido por maltratos, abusos y las pobres condiciones de la correccional, así que los reos decidieron secuestrar a los guardas, cosa que generó la respuesta del gobernador Nelson Rockefeller, enviando a la Guardia Nacional, quien dejó a más de 40 muertos y 80 heridos. Algunos de esos presos fueron indemnizados casi 30 años después con 8 millones de dólares. De alguna forma, Sony se gana la simpatía de sus rehenes y también de la población, pero los medios lo muestran como un loco más y un vago que no quiere trabajar. Lo cual es interesante pues, ¿quién puede sentir alguna clase de empatía por un banco? Todos sabemos que su dinero está asegurado y sentimos bastantes recelos sobre esas instituciones. Es más fácil sentir cosas positivas por un hombre que llega a tal grado de desesperación como para asaltar esa clase de empresa. En cierta medida hasta lo podríamos percibir como un acto de heroísmo. De hecho, Sony en algunos aspectos tiene ciertos rasgos antisistema, como cuestionar lo que gana un simple cajero e increpa al conductor de un programa de televisión sobre su salario. How much a bank teller makes a week? Not much. Not much. 115 to start, right? Now you're going to live on that? I got a wife and a couple of kids. How am I going to live on that? what do you make a week? Lo más importante de esta obra son las relaciones de Sonny con su amigo Sal, con su esposa, con su amante y su madre. Estas últimas tres teniendo algo en común. Son relaciones tormentosas que siempre terminan en gritos, pero más adelante las desglosaremos un poco más. El personaje interpretado por John Cassale es algo confuso. Al parecer es muy religioso, pero se le nota perdido sin un propósito real más que seguir los pasos de su amigo y está dispuesto a hacer todo lo que le ordene. Sony le ofrece el paraíso si el robo sale como debe o la condenación si sale mal. Pero aquí viene la parte más turbia de Sony, porque las dos mujeres de su vida lo definen de una manera muy diferente. Su esposa con quien tiene dos hijos. Lo describe como alguien que nunca haría algo violento ni dañaría a nadie, pero... Por otra parte, su amante, quien no resulta ser una mujer, sino un hombre llamado Leon... Afirma que ha intentado matarle desde hace meses, diciendo que es un hombre violento y abusivo... Pero nos da más información sobre la vida familiar de Sony... Y que además nos hace entender mucho más esa explosión repentina en actos impulsivos y violentos... Tanto su madre como su padre... Hey, Junior Soprano. Son descritos como un accidente de tránsito. Así que entenderán lo disfuncional que es esa familia. Además, tanto la esposa como los hijos de Sony dependen directamente de programas sociales para vivir. Y para culminar, Leon se describe a sí mismo como una mujer en el cuerpo de un hombre. Lo que en términos más modernos se conocería como transgénero y que... De hecho, está buscando realizarse la cirugía de reasignación de sexo para ser como se siente. Una mujer. Con esto último les hago una pregunta. Esta es una película de 1975. ¿Existe alguna película anterior a esta que tenga un personaje trans?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 Ingresa a patreon.com barra y mantén la gloria de esta ludus. Gracias por tu apoyo. Hay un detalle dentro de la película que es bastante notable sobre este tema en específico. Al comienzo Sony recibe un apoyo unánime por robar el banco. Pero cuando se conoce esta relación homosexual, ya la gente lo comienza a rechazar. Se escuchan abucheos o burlas entre la gente. Lo cual nos hace entender que hay cierta parte de la población que prefiere más a un delincuente que a un homosexual. O bueno, en este caso bisexual, aunque no queda muy clara la orientación de Sony Y creo que ni a él mismo le importa de verdad, simplemente vive su vida como quiere. Pero continuando con sus dilemas, con todo ese contexto sobre él, creo que es entendible el grado de desesperación al que llegó Fracasó en proveer a su esposa e hijos. Tiene que proveer a sus padres y además desea pagarle la cirugía a Leon. Ni siquiera está robando el dinero para sí mismo, sino para su familia, para cumplir las necesidades que estos tienen. Pero esto me lleva a, bueno, creo que aquellos que hemos pasado por una situación económica difícil podemos llegar a empatizar con un Sony, que no es lo mismo que justificar, lo aclaro. Estar hasta el cuello de gastos o no poder cubrir ni siquiera las necesidades más básicas puede ser agotador a nivel psicológico, pues llegas hasta a pensar lo indebido para intentar salir de ese hueco. Muchos tienen la fortaleza de salir adelante de manera legítima y otros sucumben a la tentación del dinero rápido. Vamos a detenernos un momento en esta escena donde Sony habla con su esposa porque te dice mucho de cómo iba esa relación. Anteriormente ella lo definió como alguien que nunca haría nada malo pero que de la nada se volvió loco. Y es más o menos lo que sucede en esta conversación por teléfono. Él está en una situación muy tensa, pero ella solamente habla de sí misma y cómo se siente respecto a ese problema, ignorando completamente la situación en la que está metido su esposo. Así Sony va perdiendo la paciencia hasta que explota y le grita. Lo que puedo intuir de esto es que ciertamente Sony era un tipo callado y que solo se dejaba llevar, reprimiendo sus emociones y sentimientos. Por eso aparentaba calma y cierta bondad. Llegó un punto en donde se cansó de todo el mundo e hizo la primera locura que se le vino a la cabeza. Aún con esos arranques de ira reprimida, se preocupaba tanto por su esposa como por Leon e incluso sus padres que eran un desastre. Es decir, era un hombre bueno cuyas circunstancias lo llevaron a hacer cosas muy malas. Durante todo esto que les he contado ocurrieron diversas negociaciones entre Sony y el FBI para rescatar a los rehenes y que él escapara. El final es brutalmente impactante porque parece que todo saldrá bien para el protagonista. Pero todo fue una trampa. A Sal le quitan la vida con un disparo y él es encarcelado. Una historia trágica para todos los involucrados, donde un hombre aparentemente normal cae en desgracia y destruye su entorno y sobre todo a sí mismo. Quiero pedirles que me recomienden historias como estas, historias duras que lleven al extremo al ser humano, porque me agradan estas películas, no importa si son muy conocidas o desconocidas, porque al fin y al cabo yo hablo de películas que a lo mejor en la actualidad no están tan habladas, y me ha funcionado en gran medida. Al parecer estoy abarcando un espacio que muchos grandes youtubers no lo hacen, entonces, recomiendo películas así de este estilo y en algún momento las subiré. Solamente me falta el tiempo, pero háganlo. Ahora, si te gustó el video, dale like, comenta tu opinión y compártelo, pues eso me ayuda a crecer. Para formar parte de esta Ludus, solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.